Bien, todos los días estamos buscando una forma de generar ingresos y en esto que hemos hablado, que escuchamos por todas partes, que los bitcoins, las criptomonedas, pues quiero invitarte a participar a un gran sistema, una gran oportunidad donde generas ingresos diarios, inclusive cada hora, de una forma muy segura, es un sistema bien estructurado y te queremos presentar e invitar a esto. Es un método simple, sencillo y eficaz, que te va a permitir generar ingresos directamente a tu monedero virtual. Saludos, y además de todos los beneficios de Save BTC, tendrás un equipo internacional apoyándote las 24 horas del día, los 365 días del año. Con nosotros, nunca estarás solo. Y no solamente eso, ya que al unirte a CEP podrás ser parte de nuestros cursos gratuitos de capacitación, como son Marketing Digital, Educación Financiera y Trading, que te servirán de mucho para el desarrollo de todas tus actividades financieras. Te esperamos, no lo pienses más y únete a CEP.